Hola muy buena gente, ¿cómo están? Espero que esté bien. Yo soy Última y acá nos... les traigo un nuevo gameplay para este canal. Gameplay combinado entre varias realidad Aquí estoy jugando online. Bueno, en esta ocasión la de gameplay sobre juegos raros y barretas de Spider-Man. Y una cosa con este que es el, el juego del Dr. Otto de Spider-Man 2. Y a ver qué pasa. Le hago play. Ahora hago Play Game. Bueno, acá manejo, tengo tengo que hacer? Ok, tengo que pegarle y revienta, ¿no? Okay, ah, ok Ah, puedo subir Bien En día de había jugado esto de chico ya No sé por una razón me entretenía, pero ok Cuando iba en los siervos, ¿no? ¿Cuándo? Creo que hace como 15 años, ¿sí? A ver... Bien Okay, ya creo que sigo volteando, creo que pasa algo. Creo que se el edificio, ¿no? Y capaz suma punto Bueno, a ver, ver qué pasa más. ¿no? Okay, el hago lo mismo en el otro edificio. Bien, bien. Nada, no se puede. De arriba. O la meto el ruido de fondo, es que va. Malditos perros. se cayó el edificio que ha ido lo mismo acá vamos vamos a romper todo, romper todo el edificio se cayó todo bien ahí se cayó nos falta golpear esto un poco más listo ahí cayó toda la mierda nivel completo genial siguiente nivel al ah, edificio tan de otra forma y en un auto más moderno ¿sí? Ah, y aparece la policía. Mm, ok. Creo que tengo que derribar los helicópteros, claramente. ¿no? Uy, me dio. Oh, bien. Ah, oh, no. No le di. No querés subir. No sube. Ah, oh, sí. Ahí está. Ok, tengo que pegar el helicóptero de la SWAT. Ahí le pego uno. Al otro. Uy Pego, volví a subir Mira, me acerca a... a ver le pego Epa, ahí se si me va el pecho sin querer a eh. ver No, me puedo volver a... ay Ay, mierda, a ver... Vamos voy a subir... ay, me disparó Diablo, por ahí bueno, de vuelta Ok Ok, sigue llegando unos policías. Bien, da, deja de arreglarme el helicóptero Bien, cae... Va... Otro a otro Yo que no me... Ay, me dio así Creo que no me dan, pero si sí, me está. Bueno, está bien difícil. Pedro, no, peor. Bien, bien, bien, bien. Listo. Está lagueando me parece. Va a perder. Otra vez. Mmm. Bien, me cansé, me juego. Vamos a probar otro juego. Bueno, estamos acá de vuelta con Spider-Man vs Saltman, a ver qué trata esto, a ver que yo no está ya que le ponga un poco la pantalla, ahí está, Star Ok Ok, está cargando, ah, ahí está, vs Saltman Tom Gaines, un poco, veis, okay. ahí llega Sandman. no está tan mal pasó un muy a juego de barreta no está tan mal que okay, es una carrera en motocicleta bien allá vas para ahí ok empieza Ok, ya empieza la carrera vais a más en el delante? a ver este no va para atrás ahí está bien ya me acerco Uy. Hace años que no juego estos tipos de juegos y había jugado una vez un motociclista bueno normal ¿no? y hacer perdí Ok, intentar de, de vuelta. Ok, total escala tiempo 19 segundos que okay, el play No creo que este no es el otro. No, ahí está, intentar de, de vuelta. Yeah. Vamos, vamos, vamos, hombre Ahí alcance. No, no, no. Uy, ay, se me traba. Se da cuenta que se la guía demasiado. Vamos. No, no, no, no. Creo que ya llegamos la torre. Se... Sí. Va. Ok, de vuelta. Se la Se Está la guiando, bueno, estoy avanzando, pero está la guiando, no se puede ver bien. Oh, maldito lag Creo que voy ganando, pero. ¡Ay! perdí o gané. No? Uy, perdí. Sí, perdí. Ok, voy delante, pero.. pero no, eh. no, no No tengo que parar porque me alcanza Satman. Ok, ok, creo que me voy. Me falta poco. Ok. Bueno, a ver, si intentando ¿verdad? A ver, próximo nivel, next level Ok, es la misma, es el mismo escenario, el mismo fondo No es nada distinto, es, es igual a donde anterior Ok, voy de vuelta Ok, estoy siguiendo intentando a ver qué pasa Vemos que está demasiado de la se está revelando demasiado. Va, mejor lo dejo acá, aparte ya he pasado y uh, todos los niveles son igual así que mejor lo dejo acá. Bueno, amigos, estamos sacando otro juego de este donde Spiderman tiene que besar a Gwen y mientras se besan, mientras está cargando la línea esa, pues tiene que cargar completo ¿no? y aparece el villano, así que creo que ya no se pone celoso, el villano si ve a Spiderman avisando le da un rayo, le da un golpe o así y muere, así que tenemos que besar a Gwen lo más rápido posible es un juego bastante estúpido, pero el Spiderman no tiene la en el pecho, bueno es cierto, no tiene la en el pecho, cuando es de copyright aparte de copyright, la canción de fondo si tiene, así que mejor la quito después que ah, okay, me dio, me perdí Más, más juegos, play game Ay que fue eso Mejor dicho quitaré la música del fondo Porque bueno, es la, saga, la música de la saga de San Raimi y de spider Ni me va, me va a coger el copyright, así que ahora la saco en la edición le pongo otra música que no tenga Así que hasta que cargue, a ver Se ve, eso? hasta que cargue toda la línea pero acá está electro con un planeador o no sea sé, qué tiene un planeador se han equivocado de villano qué mierda el planeador carga y les da energía electro oh, bueno. de vuelta y yes, antes no lo ve veía no una cata la línea y creo que hay un contador de tiempo así que pues. ok bien tiene que cargar completamente eh. ahí va electro bien ahí está Espera que electro desaparezca Ok... pues me apude esa parte, bueno, ahí está Ay, como hice la bola electro... Ahí va, va a carga Okay, a... esperar Ah, mira el paisaje atrás, brilla el edificio Okay, repito esto y una y otra vez. Bien, yeah. el ruido como suena. Ok, debes succionar el aire. hay se seguí, seguí chapándolo, seguí succionando todo. Ahí queda casi menos la mitad. Hay que pasa No, ¿qué? ¿Cómo que si ¿Quién me dio? ¡No me dio! Todo bien, no me dio... Mal programado que está este juego, eh. La otra vez lo jugué, hice un video viejo, pues lo borré porque tenía... Eh, de hecho, autor, la música y... Había pasado más del segundo nivel, acá creo que no sé qué mierda hicieron, o jugué un error en... mi máquina, pero bien que no me tocó... Voy a ver, acá me que me error... Bueno amigos, ya estoy intentando y no nada así que voy a jugar esta otra versión de, de Spiderman besando a, a chicas no la cabeza me viene en esta imagen bueno a ver que, que es la misma temática pero a ver qué animaciones baratas hicieron a ver de los villanos o de algo no sé Spiderman kissing Spiderman besado no sé o oh, la araña de pecho que tienes vamos <ríe> ah, bueno, Spiderman pues Sacarle todo el aire Oh, el Doctor Octopus La versión clásica de posición Hay una especie de como, círculos que cargan es atrás Bien, sigas se chapándose no sé ustedes Ah, oh, el Duende Verde <risa> Hasta que no haga nada bueno, ahí está, ahí se besan y se tapa. Ya está que cargue todo qué pasa. ¡Ay, ¡Oh, buitre! <ríe> ¿Cómo está dibujado? Chico? Quedo quieto que no haga nada. Y ya se va. Y otra vez, doble. de todo. No ah, parece electro. Sin ojos, al parecer. Bueno, ahí se apareció. Bien, le sigo besando y toquetito a él. que yo aguantando hasta que caiga... Ahí aparece otro villano. Ah, ahí va no sé qué pasó. ¿Gané o perdí? No, no tengo ni idea. Otras letras raras. Hay muchos juegos que son básicamente similares a lo que estaba jugando, así que, nada, mejor dejo este juego ahí mismo. Bien, estamos en otro juego más. Estamos aquí en Spider-Man Hill Race. Creo que se me un juego de carrera de moto Sacamos a Spider-Man con la apariencia del... Bujante mexicano Ramos, eh, vemos al Dr. Otto como de la película, donde ver también igual y a Salma. Porque son los únicos es que están y bueno, voy a dar inicio, creo que está en español. Bueno, a ver qué personaje dijo o bueno, nos dijo a Doc Ock Bueno a ver qué pasa. Ok, ahí empieza el juego. Ok, varios niveles del 1 al 10. Level 1, bueno empezamos con ese Ahí están todos. 3, 2, 1, 2, go 1, go Espero que esa música de rock no me joda con el copyright. Espero que no lo tenga. Ay creo que se la vio. Se me tiló mucho el juego. Bien, terminó rápido acá y ¿no? bien. No 9 segundos nada más. Bueno, empezar de vuelta. Ok. 3, 2, 1, go me cago en la puta demasiado lag no no puedo no veo si estoy ganando o estoy reduciendo va los no ya intenté vaya a ver si pasaba exactamente lo mismo no puedo jugar con lag demasiado lag así que mejor pasemos a otro juego bien estamos acá en spiderman 3 casilla fotográfica yo necesito fotos para ver el spiderman bueno empezamos ya Introduzca su nombre, bueno, yo soy Ultimate Gamer. Introduce su nombre, yo no, yo soy, yo soy Ultimate Gamer. Ahí pongo. Ah, no, puedo escribir Gamer, bueno, pongo G nomás y ya está. Ay, diablos, tan solo una letra faltada, bueno, deja ahí nomás. Gay. Bueno, ven, empezamos ¿eh? a Presiona acá. Ven, veis, Con la K, con el Duende Verde, ¿sabes o se pasa a foto? ¿no? Prueba Bien, a ver si lo tomo una foto a ver... Ahí acá apareció Da, nah, no le di ¿Le más? Ah, bueno, el Duende Verde se fue Da, nah, no nuevo Duende se fue, bueno Vamos a tomar la foto para Bien, ya le tomé tres veces A ver, dijo esta arma ¿no? Sí, continuar bien round 2 ok tengo ese click, ahí le tomé bien le dio una buena no bajó no, todo foto... no, no leí ahí llega aquí ahí está ahí se ve bien bien esta falta una más bien el hijo la que se está A ver, la columpiando se está columpiando si sí, ahí está continuar Ok, round 3 Bien, acá está... Uy, se me fue Cuidado No Tomé el edificio, ahí Ahí, ahí tomé una No, Aquí, ahí se fue Va a fue ahí, rápido Bien, ahí de lejos lo le toma bien Ahí cuál elijo, elijo esta, hijo está saliendo al aire Bien, esta. No quieren continuar, cuál foto prefiero... Pero la tercera El y en revisa sus fotos Decione continuar, el resultado Bien continuar el el salvo? Salvo ahora por de Dio Force Se... Sí, eh, eh... trae la vuelta Bien... Bien, bien, bien, ya tomé todas buenas fotos Ahí está Gente, me interrumpieron, me dejó todo, Ya llegué y acá pasó un nivel bonus que es la versión A ver, de Venom, nivel secreto, creo. No sé, una versión bonus. Me acato todos los cuidados. Bueno, ahí aparece. Oh, ahí está bien, y tomo fotos. Ok, me tomé de parte de arriba nomás. dijo esa que se ve mejor. Ahí está, esa es una parte de la otra. Continuar. ¿Cuál es el último? Ay creo que de una parte de salma, pero. Creo que para este video no, no va a dar. Tengo un rato jugando este juego. Pero creo que hay otro bonus que creo que sea el de Salma Ahí está. La 2. continúe Mira la de Venom elijo. Viene J revisa de vuelta. Bien Venom está aprobado en cámara. Okay. No, esto que es, no se sé, me no entiende Bueno, ya está ya con Spider-Man Casi de fotos, así que vamos a probar con Espectacular hombre daña Mmm, ya probar, así. Mira, esta, espectacular Spider-Man Jason Ah, es otra vez la de fotos Va, bueno. Cinco veces se puede tomar, igual que el anterior juego Ah, mira, Venom Esto no pasa nada, ah, acá está Bien. Hay que elijo el hijo no Continuar. Bien. Va a gastar Venun. No, no lo a tomar. No le llegué a tomar una foto con una gatos Va a pasar rápido Venom Va a pasar a otro día, ¿no? El hombre de Benio, solo... Eso no más. Ok. Vamos bueno, al hijo esta que se ve mal la cara ¿sá? spider Me, va, pasó. Ahí está Venom. Va, no le tomé. Pasó rápido a Venom. Voy a tomarlo. Vale, hijo, ahí está. Okay, ¿qué no, va, dijo esta. Ok, que foto un proceso la Venom. Va. Spima al día, nada que ver. Nada, ya dejo hasta acá. Bueno gente, si te ha gustado el video compártelo, suscríbete si quieres más gameplay como este. Y para el próximo, si le gusta este video, bueno, haré gameplay de juegos oficial o no, de la Z Como pueden ver acá. Así que bueno, eso yo soy Ultime y me despido. chao